Temis, hija de Gea y Urano, es la representación de la justicia y el orden. Unida con Zeus, concibió a las horas. Su equivalente romana fue Justitia, a la cual se representa como una mujer impasible con los ojos vendados, una balanza y una cornucopia lo cual se corresponde con la imagen actual de la justicia. Las Horas tienen una doble función, rigen el orden de la sociedad y también el orden de la naturaleza y de las estaciones. En la mitología griega existen varias versiones sobre ellas. Una dice que son hijas de Temis y Zeus, tomando los nombres de Eunomia, Orden, dice Justicia, y Irene Paz. En principio se asociaban a la primavera, el viento y el invierno. Más tarde su número aumentó hasta 12. En el Olimpo guardan las puertas del cielo, servían a los principales dioses y cuidaban de los corceles celestes de hija de Gea y Urano, es una titanide que representa la memoria. En la teogonía de Síodo los poetas y los reyes tienen sus especiales capacidades para comunicar, gracias a la posesión de Nemoside y a sus relaciones con las musas. Las nueve musas conceden la inspiración a los músicos y a los poetas, y son en general inspiradoras de las artes y las ciencias. Calíope simboliza la elocuencia, Cilio es la musa de la historia, Erato expresa las alegrías y las penas del amor, Euterpe fascina a los hombres y animales con el hechizo de de la música. Melpóneme habla del sufrimiento y la muerte, Polimia inspira a los poetas líricos, Talía es la musa de la comedia, Tersícore es la inspiradora de la danza y Urania es la musa de la astronomía. Crono es un titán, hijo menor de Urano e Igea por lo que perteneció a la generación anterior a los dioses olímpicos. Fue el único en acudir en ayuda a su madre, que estaba sometida a un incesante acto de fecundación por parte de Urano. Utilizando una hoz, le cortó los testículos, marcando así la separación entre el cielo y la tierra, y dio comienzo a su propio reinado sobre los dioses. Unida con su hermana la Titán y de Rea, ambos subieron al trono de los dioses una vez derrocado Urano, dando lugar a una época dorada en la que la gente no necesitaba ni leyes ni reglas, pues todos hacían lo correcto. Tuvieron como descendencia a Estia, Hera, Demeter, Poseidón y Zeus. Fue informado por Gea de que uno de sus hijos le derrocaría, por lo que Crono devoraba a sus hijos nada más nacer. Pero cuando nació Zeus, Rea le dio una piedra envuelta en pañales, salvando así a su hijo. Cuando Zeus creció, volvió para derrocar a su padre, obligándole a devolver a la vida a los hijos engullidos y enviándole al tártaro. Así Zeus se convertiría en el futuro rey de los dioses. Los romanos asimilaron a Crono con Saturno y a Rea con Ops, que en el arte estuvo frecuentemente asimilada por la diosa Frigia Cibeles. Criot, dios de los rebaños y las manadas, era un hijo de Urano y Gea que participó en la Titanomaquia, lucha entre los titanes y los olímpicos. Junto con Euribia fue padre de Astreo, Palas y Perses. Euribia, aunque se la confunde con una titanide, es una póntide, hija de Gea y Ponto, es una de las divinidades marinas menores bajo el dominio de Poseidón. Astreo, hijo de ambos, es una deidad asociada a la astrología. En la teogonía de Siodo y en la biblioteca mitológica de Apolodoro aparece como un titán de segunda generación. En otra versiones se la hace descender directamente de Gea, tomándole como un gigante. Su esposa es Eos, la aurora, y entre sus hijos se cuentan los cuatro vientos y los cinco planetas. En ocasiones se le asocia con Eolo, guardián de los vientos. Nereo es la divinidad marina, hijo primogénito de Ponto y Gea, Casado con su hermana la de Doris, es el padre de las 50 Nereidas, todas ninfas del mar. Vivía en el mar Egeo con sus hijas y era conocido por sus capacidades adivinatorias y por ser capaz de cambiar de forma. Heracles consiguió atraparle a pesar de sus metamorfosis y pudo hacerle hablar. Era representado habitualmente como un anciano de rostro barbado, portando un tridente o un cetro, con la parte superior humana y la inferior de pez.